Y a la audiencia, si sí, hoy llamamos a elegir delegado en cada una de las escuelas. Muy importante las escuelas que no tengan delegada y delegado. Elegir son dos por turno, un titular y un suplente. ¿Y por qué es importante? Porque todos los días nosotros vivimos diferentes situaciones laborales, bueno, salariales. Y para nosotros es una concepción esto de fortalecer el cuerpo de delegados, ¿no, Fede? El sindicato así vacío, sin las escuelas organizadas, no tiene sentido. Sí, es muy importante porque eh, el delegado la delegada es el que mejor representa lo que estás viviendo ese colegio, los, el día a día, los, los conflictos, bueno, la, las situaciones que va atravesando la escuela, porque sin el delegado, el delegado, obviamente el sindicato Aten Capital como siempre está presente, pero es más complicado poder llegar a las más de 200 escuelas que hay en toda la capital en Neuquén. Por eso es muy importante el papel y el rol que juega la delegada y el delegado. Sí, además es la voz de la escuela, ¿no? Bueno, así que hoy que hay jornada, hay jornadas que no tienen edificios, se van a ir a reclamar al CPE y en todas las otras llamamos a que haya un espacio gremial y que se elija del cuerpo de delegados en las escuelas. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias a todos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.